Ven a la CNT Feria 2019, es el chino. El día 25 de mayo, en la caseta La Libertaria, CNT, las mujeres liberadoras, mujeres, luchadoras, empoderadas, feministas, ahí mujeres modernas, esperamos, todo lo que se recaude, aquí está. Siempre ya, de bonita, soy María Arriba. Esta feria os voy a hacer bailar, en la caseta La Libertaria. Blood on Falla la habla. Eh, ya estamos en mayo y se acerca la feria, y como todos los años, Pinchamos en la caseta La Libertaria. Soy Juan y nos vemos por la feria con música a la carta, ya sabéis, en caseta de CNT. De la cooperativa agroecológica La Cequia os queremos invitar a todos y a todas un perol ecológico en la caseta Libertaria. Soy Logan 5 y ya estás con vosotros en la caseta de La Libertaria poniendo música. Soy Surusau so, so. y estaremos en la feria de Córdoba en la caseta La Libertaria CNT. Soy Fancake y el miércoles de feria en la caseta de la CNT. Habrá sesión a cargo de mujeres. El 30 de mayo, como cada año, la CNT celebra su perro tradicional. Te esperamos a partir de las 2 en la calle Judería número 6. Soy 34 Soundsystem, nos vemos en la caseta libertaria. La familia, soy Mr. White Os espero a todas y a todos. esperamos! Esperamos vuestra visita. Allí nos vemos. Os esperamos. Sí, no te lo puedes perder. No me falten. Os esperamos con mucho sabrosura.